Hola hola amigos, bienvenidos al canal KIN TV, si eres de lo que le gustan los temas sobre salud y remedios caseros, te invito a suscribirte al canal, aquí encontrarás todo tipo de remedios y consejos para tu salud. La piña es una fruta tropical, la piña tiene antioxidantes, vitaminas, minerales y otras ventajas saludables, ¿te gustaría saber más sobre ella?, pues te recomiendo que veas este video completo, porque uno de estos beneficios te sorprenderá. 1. Fuente de vitamina y minerales. Tiene vitamina A, vitamina C, vitamina B6, potasio, fibra alimentaria, calcio, magnesio, cobre y ácido fólico. También tiene pequeñas cantidades de hierro. 2. Rica en antioxidantes. Como las antioceaninas, un tipo de flavonoides, metabolitos de las plantas. Las antocianinas son pigmentos solubles en el agua. Son lo que otorga una amplia variedad de colores a las frutas y verduras. Las antocianinas han demostrado tener un efecto beneficioso sobre la salud humana. Las antocianinas están relacionadas con la prevención de enfermedades con las del corazón. 3. Contiene la enzima bromelina. Esta enzima se encuentra solo en las piñas y su función es deshacer las proteínas. La bromelina se usa de forma tradicional en los países donde las piñas son abundantes, como los remedios antiinflamatorios. Estudios de laboratorio han demostrado que la bromelina reduce la inflamación y fortalece el sistema inmunológico. Se está investigando su efecto para mejorar la salud del intestino, facilitar la cicatrización de la piel y reducir el riesgo de cáncer. 4. El zumo de la piña se puede usar para ablandar carne. Debido a su contenido en bromelina, el zumo de la piña, o si tienes resto de piña, lo puedes usar para ablandar carne, ya que descompone las proteínas. Disculpa la interrupción, pero todos los días aprendemos algo nuevo, y qué mejor que compartirlo con todos. Así que si te está gustando este video, comparte esta información con tus amigos y familiares. 5. Es diurética. La piña contiene un 86% de agua. Es un alimento hidratante que además de nutriente, nos aporta agua. 6. Es baja en calorías. Además de los beneficios anteriores, la piña fresca tiene pocas calorías. Pueden tomarla sin preocupaciones, aún estando a dieta. 100 gramos de piña tiene unas 50 calorías. 7. Se puede preparar de múltiples formas. En zumos, batidos, ensalada o en brochetas de frutas, o pescado exóticos, o para postres. 8. Los minerales que contiene tienen una acción antioxidante que ayuda a combatir el envejecimiento. 9. Para las personas que sufren anemia es una aliada perfecta porque facilita la absorción del hierro. 10. Es un diurético natural que ayuda a eliminar líquidos y toxinas del organismo, así como reducir el volumen corporal y el efecto anticelulítico mencionado. Si llegaste hasta aquí, Ahora me gustaría saber cuáles de los beneficios te ha sorprendido más y por supuesto saber desde qué país ves nuestros videos. Recuerden que estaré leyendo todos sus comentarios. Gracias y bendiciones.